los dinosaurios han llegado a Fortnite. que no, no, no, no, no, no, no es mentira. Hace unos días hablamos de la llegada de estos seres al juego de Fortnite y perdonadme, pero la mayoría me decían Neox Solo subes clickbait Los dinosaurios han llegado a Fortnite Pero antes de explicaros todo lo que podemos hacer con ellos Quiero que dejéis vuestro poderoso like en este vídeo A ver si llegamos a los 5000 likes En este vídeo estaría muy muy guay, muy agradecido Ya sabéis que si no formáis parte de la familia Tienes que suscribirte ahora mismo Para no perderte ningún vídeo De todas las novedades Ya sabéis que somos de los mejores canales de actualidad de Fortnite Y de teorías Os va a encantar todo el contenido que subimos Y chicos, no podía ser menos Pero código MrDeneox en la tienda de Fortnite para apoyarnos Muchísimas gracias de corazón a todos los que apoyáis El código MrDeneox En vuestra tienda de Fortnite Y chicos Gracias a G2A podemos patrocinar este video. En la descripción tenéis el link para comprar en la mejor página web de videojuegos Es de las más fiables, de las más rápidas sobre todo Y con ellos encontrarás todo tipo de descuentos en GTA, en Minecraft, en Fortnite, en cualquier juego De hecho tienen los propios juegos con descuentos Y las compras dentro de los juegos también están con descuentos Así que busca cualquier juego al mejor precio en en G2A. Ahora sí amigos, no perdemos un segundo más porque empezamos con el video. ¡Chao! Como ya dijimos en anteriores videos, amigos, la skin de Deathstroke está por llegar a Fortnite y pronto la tendremos en el juego. Nuevos archivos han sido revelados de los archivos ocultos y parece... Que finalmente tendremos razón. Una teoría más que acertamos, porque la skin saldrá realmente pronto en el juego. ¿Se la comprarán con el código Mister de Neox? La historia de los dinosaurios en Fortnite ha comenzado. Llegaron de hace mucho tiempo al juego, pero jamás se abrieron los grandes huevos. De hecho, desde el capítulo 1 de Fortnite, que llegaron los huevos al juego por primera vez. Jamás creíamos que los dinosaurios realmente llegarían al juego. Menos yo, que llevo diciéndolo desde que salió el juego prácticamente. Los dinosaurios van a llegar. Y todos, eso es clickbait, tío. Solo subes clickbait, Neox. Pues. ¡Toma pastillas de goma, tronco! ¡Dinosaurios en el juego! A partir de hoy mismo... Los nuevos huevos comenzaron a grietarse poco a poco. Parece que de dentro se escaparon las bestias que ahora están por el mapa corriendo sin ser vigilados. Creo que son peligrosos. Hay que tener cuidado con ellos. Pero, ¿qué hacen? Estos dinosaurios, bien, en primer lugar, han salido de sus huevos, y los huevos siguen ahí rotos, por lo que esto confirma que realmente, esos huevos son huevos de dinosaurio. ¿Dónde está la madre? Deben tener una madre, digo yo, ¿no? Si no, ¿de dónde salieron estos dinosaurios? ¿Acaso fue la orden de Fortnite que nos trajo los dinosaurios? Lo dudo bastante, seguro que hay muchísimos más misterios por resolver con los dinosaurios que poca gente sepa. En segundo lugar, estos seres son raptors. Tal y como dijimos hace unos videos, la filtración nos indicaba que el tipo de dinosaurio sería el raptor. Un dinosaurio no demasiado grande, que lo que destaca de ellos es sus grandes piernas. ...y su velocidad... ...en teoría estos dinosaurios deben ser... ...de los más rápidos sobre tierra... ...no sé si los más rápidos... ...pero sí de la familia de los más rápidos... ...con esas grandes... ...y poderosas patas... ...estos dinosaurios ahora mismo... ...tienen una función en el juego... ...la de completar la misión... ...de domar a dinosaurios... ...por ejemplo... ...hay misiones que debemos completar... ...pero... ...la gran pregunta... Y lo que todos buscamos aquí es, realmente, si se puede montar a estos dinosaurios, ¿no? Seguro que se están preguntando, Neox, ¿acaso podemos montar a estos dinosaurios y usarlos como vehículos? Bien, yo dije, en los anteriores videos, antes de que salieran los dinosaurios, que los dinosaurios iban a llegar. Y que iban a llegar en forma de vehículo. Bien. Bien. Hemos acertado que los dinosaurios iban a llegar. Han llegado, pero no de forma de vehículo todavía. Amigos, Fortnite está testeando estos dinosaurios... ...y muy pronto, probablemente, los tendremos de vehículos. Al ser una temporada 100% primitiva... ...donde destacan los animales primitivos, la caza, las armas primitivas... ¿qué hacen los coches en el juego... No pintan nada, pero Fortnite está testeando los errores y corrigiéndolos antes de que estos seres puedan ser domados para montarlos. Confiar en mí y confíen en Fortnite. Lo más seguro es que sí podamos conducir estos nuevos vehículos. Estos dinosaurios, ¿les gustaría? Yo creo que a todos nos encantaría montarnos en un bicho de esos, completen las misiones de los raptors, completen los desafíos y reúnan nuevos materiales, gracias a estos nuevos seres que llegaron a la isla. Los huevos se abrieron y de ahí salieron los nuevos dinosaurios, ¿dónde es que está su madre? ¿Acaso será parte del evento final de esta temporada? Tenemos todavía muchas preguntas por resolver, ¿Cuál es tu mayor duda? Déjala en los comentarios Espero que os haya encantado el vídeo de hoy chicos ya os, dije que los, ya os dije que los dinosaurios iban a llegar al juego Y así ha sido Recuerda seguirme en Instagram y en Twitter Para no perderte nada de todo lo que subo en las diferentes redes sociales Lo tienes debajo, todo en la descripción Seguro que os voy a ver a todos ahora siguiéndome Así que os voy a seguir a todos los que me sigáis Nos vemos en el siguiente vídeo cracks Espero que os haya gustado muchísimo ¡Chao!